Quizás uno de los principales es toda la modificación de la manera en que se elige el Consejo Nacional Electoral, la composición de sus miembros y sobre todo las funciones que va a adquirir. Esta nueva autoridad se llama Consejo Electoral Colombiano. Y si logramos incluir las reformas que se están planteando en el documento presentado por el Gobierno al Congreso de la República, muy seguramente vamos a tener una autoridad electoral legítima porque va a ser completamente independiente de las organizaciones políticas. Una autoridad electoral con presencia en el territorio, porque va a ser descentralizada, va a poder tener presencia en los 32 departamentos del país y va a ser una autoridad que va a tener capacidad de efectuar vigilancia y control, no solamente sobre todo el proceso organizativo que hace la registraduría de las elecciones, sino también sobre las organizaciones políticas, que es completamente inaceptable que se permitan avanzar en algunas decisiones donde se disminuye la responsabilidad, por ejemplo, de los congresistas en los temas relacionados con la pérdida de investidura, donde se flexibiliza aquellos hechos que pueden ser sancionables, como el eh, influenciar para que se haga alguna contratación, influenciar para que se utilicen recursos para determinadas actividades, esa flexibilización lo que estaría permitiendo es que se profundice la corrupción y obviamente no es conveniente para el país que aquellos que han sido elegidos para estar ocupar una de las más altas dignidades de este país que es el congresista de Colombia pueda pasar a ser también ministro eso generaría una des desestabilizaría completamente nuestro sistema presidencial esa es una figura propia de los sistemas parlamentarios no de los sistemas presidenciales como el nuestro. Una reforma que tiene luces, muchas luces, que tiene algunas sombras, pero que tenemos que poder avanzar en su discusión. Hay que hacer la apuesta por una mejor política, más responsable y con unos partidos políticos comprometidos con este país, que se avecina, ojalá mejor, que en la de los años anteriores.